El caso concreto nuestro de la vivienda es un caso muy específico, ya lo conocéis, que es una promoción que la hizo el Gobierno Vasco, yo soy Dalo Cairu, de Ventaberri, y nosotros nos llevamos las manos a la cabeza que hemos sacado en manos de un fondo buitre. Llegué al barrio, como muchos de mis convecinos, en el año 98, y llegamos a este barrio pues bueno, pues, eh, como salida a un problema que existía de vivienda en aquella época, teníamos treinta 30, 30 y tantos años, y surgió esta oportunidad, eh, que evidentemente fue muy, muy bien acogida por nosotros. Eh, además, esta oportunidad venía con, un, con una ventaja añadida y era que había una posibilidad de hacerse con la vivienda a partir del año 11, eh, cosa que luego no se materializó. Hace tres años fue adquirida por un fondo buitre, Blackstone, delante del gobierno vasco, o sea, pasó por delante, no hicieron nada eh, y ahora mismo nos vemos que en 2028 un suelo público con un revertimiento al gobierno vasco en 75 años va a pasar a manos de un fondo buitre con... ...toda tranquilidad durante cuarenta y tantos años. Yo personalmente ahora mismo estoy pagando 794 euros al mes... ...y es un VPO, que quede muy claro... ...entonces bueno, son unos, unos alquileres altos... ...y el problema que vemos sobre todo es que en el año 28... ...perdemos eso y entonces la empresa en este caso... ...por desgracia un fondo buitre Blackstone... Eh, ...nos puede subir los alquileres a lo que ellos quieran... ...casi todos, yo en mi caso personal... ...yo viviendo, vi, llevo viviendo desde el año 98... Entonces yo ya he pagado unos 200.000 euros, más menos, pues un poco más, un poco menos. Y si vamos hasta el 28, pues acabaremos pagando 270, 280.000 euros. O sea, mucho más que amortizar la casa en sí, porque en, en 10 años hubiésemos pagado la casa con el precio real. Desde el, desde el 28 hasta el 75 lo puedes tratar como ellos quieran. El miedo que tenemos y que sabemos que ha pasado en diferentes ciudades del Estado es que suben un 30, un 40, un 50, un 60, un 100%. No, nosotros no podemos pagar eso. La vivienda es un bien de primera necesidad, por lo tanto tiene que estar sometida a determinados controles y límites porque es el objeto de un derecho social fundamental, por lo tanto debemos de entender el valor de la vivienda en función del uso. Es decir, de que sirve de, de alojamiento y debe de cumplir esa función social. Y eso es un poco lo que vamos a intentar regular en, en, en la ley estatal. Es decir, no, se ha, no existe en estos 40 años o cuarenta y tantos de democracia una ley que regule la función social de la vivienda. Es decir, y esa función social se refiere a todas las viviendas, pero principalmente a las viviendas que desde un principio se entendieron con, como vivienda pública. Es decir, tú lo que no puedes hacer es construir vivienda pública y en un plazo determinado, que esa vivienda pública deje ...incluso de cumplir su función social... ...que es el caso de lo que estamos hablando... ...es decir, eh, lo primero que hay que regular en esa ley... ...y es una de las exigencias que tenemos... ...es que no se pueda vender parque público... ...un elemento fundamental que, que bueno... ...en Euskadi ya, ya se estableció... ...pero que es importante... ...es prohibir la descalificación de viviendas protegidas... ...esa calificación de 10, 15, 20 años... ...yo creo que contribuyó a un desprestigio... ...de la, de la política de vivienda... ...porque la gente claro. lo consideraba decir... ...joder, esto es un sorteo al que le toca menudo chollo... Claro. Y luego tal, entonces yo creo que... Eh, hizo un desprestigio a de la política sí. pública, no sé si de error de cálculo o deliberado, de que, nadie, no, quería que, na nadie, que pues... nadie quería apostar por un modelo a la europea, de parque permanente, si no había una ideología de aquí, por un camino por otro, pues tengamos un país de propietarios, has llegado por un camino por otro, todo el mundo sea propietarios, no es lo un ministro franquista, ¿no? No queremos un país de proletarios, sino un país de propietarios y quisieron, sí, fom y, sí, sí. Y quisieron fomentar ese modelo, o sea que N nuestro barrio lo hemos creado nosotros, este barrio era un barrio, era una zona industrial. Que se ha recuperado en buena parte y en buena medida gracias a, a nosotros, a nuestras familias. Mis hijas han nacido en el barrio, mis hijas han estudiado en la Icastola del barrio, mis hijas están en el instituto del barrio, mis hijas tienen sus amigas en el barrio. Eh, ¿Qué va a ser de mis hijas? O sea, mis hijas no van a poder vivir ya en su barrio. Bueno. Incluso es probable que, que el problema sea mayor, porque Donosti ahora mismo se está poniendo muy complicado, eh, no solamente para nosotros, sino para las generaciones que vienen. Tenemos un problema especialmente también con la gente más joven, porque no encuentra eh, que tiene las condiciones para, para desarrollar sus proyectos laborales y sus proyectos de vida en, en, en nuestra ciudad, en este caso en, en Donostia. Mis hijos no van a poder vivir en Donosti. Mis hijos se van a tener que coger el ave que nos van a montar ...para tocar la tamborrada, no sé dónde irán en Cuenca, Albacete... Es una cuestión casi de sentido común, es decir, lo que no puede haber... ...en ningún sitio, en Donosti tampoco, es una desproporción... ...entre los ingresos que tienen las familias vascas o donostiarras... ...y la juventud, la precariedad laboral y, y, y lo que te piden... ...en una renta de alquiler, en cualquier piso, en cualquier lugar de, de esta ciudad... ...a eso hay que ponerle coto, y no se le ha puesto, y eso es especular con la vivienda. En el sistema tributario hay otro elemento que tiene que ver, que es más transversal... ...y que tiene que ver con el modelo de sociedad de esto de, de todos propietarios y propietarios tranquilos, esto es tu casa y tu inversión, porque el, el nunca bajismo este, ¿no? Tú cómprate la casa, que esto es una garantía, va a tus hijos esto va a ser y va a valer mucho más y tal. Hay un elemento que hace ese, eh, también el sistema tributario que no, no se tiene en cuenta, que es que frente al gobierno vasco que gasta en políticas de vivienda 270 millones al año, así más o menos, en deducción de compra de vivienda, en cómprate una casa... Que ya eh, no todo el mundo se puede comprar casa y cuanto además, más renta tienes, más te puedes aplicar la deducción mm -hmm. y tal. En eso se gasta o sea, el doble, 400 y pico millones. O sea, el dinero público en ese otro, as otro aspecto sigue fomentando y encima además en Europa están quitadas estas deducciones de vivienda. Todo OCDE, el Estado español eh, sí. las quitó y solo se han quedado en Euskadi. Por cierto, es una curiosidad. Porque además, cuando, cuando hubo la anterior crisis y tal, y llegaron pues, esto, los, los hombres de la Unión Europea y tal, allí los hombres de negocio dijeron, oye, es que, a ver, es que estas, estas deducciones... Son burbujistas, solo valen para la banca. Tú le das dinero a alguien para que se pueda hipotecar más. Lo que necesitamos es una ley que regule todo este sistema y que nos dé, sobre todo a la gente joven, insisto, yo estoy pensando ya en mis hijos, mis hijos no van a poder vivir en Donosti. Hemos pro propuesto al Gobierno Municipal de PNV y PSE varias cuestiones sobre la mesa y finalmente bueno pues hemos podido acordar eh, sobre ellas. Es un acuerdo muy, muy, muy de básicos, es decir, al final estamos en un momento yo creo de, de pandemia donde creo que la responsabilidad hay que demostrarla también con, con hechos y el hecho solo de que el, el Partido Socialista y el PNV se, compre, se, se comprometan ¿no? en Donosti a, a no desahuciar sin alternativa habitacional, me parece eh, que, que es un gran logro. Yo agradezco mucho, aunque nos critiquen y nos critiquéis, que demos pocos pasos, creo que, que la fuerza que, que, que estáis demostrando en la, en la calle... En 2008 hablábamos del PA, ahora ya hay sindicatos de inquilinos, hay otro tipo de organizaciones, o sea, sin vosotros y sin vosotras, desde luego, esta ley lo tenemos muy claro que no va a salir adelante.